que hoy es una sesión corta tenemos dos horas que se van rápido aunque no lo creamos entonces eh, lo que quería proponer era que nos presentáramos cada quien pero más allá del nombre que comentáramos qué nos había traído hasta aquí eh, personalmente o cómo nos habíamos enterado de de este espacio para charlar, que finalmente es, es un buen espacio. Y el siguiente punto, ese sería un primer eh, momento, que el siguiente punto tiene que ver, y esta sesión es de manera general una parte introductoria, antes de revisar algunos materiales y, y, eh, y experiencias concretas, quisiera trabajar, o que esta sesión la dedicáramos a trabajar sobre algunas ideas respecto a la, auto, a la autonomía. Lo que gira en nuestra experiencia, en lo que hemos escuchado, en lo que hemos leído al respecto, y entonces podamos avanzar hacia una idea más común sobre autonomía que utilicemos un poco mañana al revisar algunas experiencias. De... experiencias de... concretas de, de autonomía en México que, digamos, eh, a mí me gustaría extenderme a lo largo del continente hay muchas experiencias, a veces se llaman autonómicas, a veces no pero este, creo que si logramos tener alguna idea en común sobre el proceso, sobre la autonomía eh, y lo podemos aplicar a la revisión de un par de experiencias eh, concretas vamos a tener más elementos en general para, para analizarlo cuando queramos. Entonces, si están de acuerdo, esa sería como la el, el estructura general del tallercito, la charla, entre hoy y mañana. Mañana ya va a haber presentación de algunos materiales, algunas cosas más concretas. Hoy sería más de introducción. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces viene la dura parte de presentarse. Porque no voy a apostar por mí. Este, ¿Alguien quiere empezar? Emanuel. ¿Yo? En la izquierda, hacemos la Voy a de a la izquierda. ¿no? Bueno, pues nada, yo soy Emanuel, Emma, Manu. Y, y vengo porque he oído hablar tantas veces de las autonomías mexicanas y no sé nada de ellas. Y porque te voy a hablar el otro día también, y porque formo parte de esta comunidad. Yo creo que es como una especie de obligación, me va, me va, me va atrayendo y al final me va esperando. Y, y bueno, hay mucha curiosidad, porque claro, las autonomías que conocemos aquí son la comunidad autónoma, esta, que, la figura que hay aquí, que ni es comunidad ni es autónoma. Entonces es como muy <risa> raro, ¿no? nos damos cuenta, pero sí, sí, mucha curiosidad por la palabra autonomías sí y saber un poco cómo funciona. ¿O cómo pretende funcionar cada una o... o si podemos llegar ahí en algún momento...? Agustín, soy fotógrafo. Y entonces, en cuanto al tema este de México, estoy siguiendo bastante esto de las ruedas de presa que hace el Andrés Manuel. Y bueno, pues se ha puesto al tiro el caso tuyo. Y, y son eh, esto de la autonomía, pues sí que no conozco nada. Lo de a, ayer estuvo estupendo, pero bueno, aprender. Muy, bien, muy bien, Para poder desarrollarlo en alguna que otra ciudad que hago con gente en paro y tal, pues bueno, estupendo. ¿Cómo se puede uno. verdad? Perdona, Agustín. No, Agustín. Sí. Muy bien. Bueno, Paco. Soy parte del colectivo de la vorágine y en los últimos años he estado acompañando algunos procesos de autonomía en, en diferentes puntos de América Latina y a mí me interesa aparte de seguir desaprendiendo eh, porque uno se contamina otra vez cuando vuelve aquí muy rápido y el Estado se lo vuelve a meter como en la vena, como, como que uno se pasa 15 años en la cama del Estado de y que alguien, ¿no? eh, está ahí. A mí lo que a mí me interesa es, es la autonomía desde el punto de vista de la soberanía comunitaria, no solamente en comunidades indígenas o afro, que parece como más eh, evidente, sino en otros formatos de comunidades, incluidas las de aquí. Y recuperar también, porque luego hablaremos de autonomía, el concepto de autonomía que sí hubo en España, sí hubo en el Estado. De hecho, históricamente a los anarcos le llamamos autónomos, eh, y tenía sentido. Entonces. Reflexionar un poquito sobre eso y ver los puentes que hay entre una autonomía y otra, y cómo, cómo se puede desaprender de unas cosas, aprender de otras y ver esos, esos canales de comunicación. Hola, eh, yo soy Pedro, muy, muy fan de la vorágine, o como parte de la vorágine. El mayor fan, el mayor fan. No tiene solución, compañero. Eh, bueno, eh, estoy aquí por. Por aprender desaprendiendo, fortalecer, eh, fortalecer eh, redes, aprender para fortalecer redes de activismo, de actividad, para poder, eh, poder aprender cosas que me sirvan para luego mm, compartir cosas con otros. Eh, en torno a, a buscar un mundo mejor posible. A, a seguirla tirando de, de, de buscando la utopía, aunque la utopía está ahí, allá lejos, pero bueno, está bien para mí, por lo menos está bien seguir buscando la utopía. Y bueno, y respecto a la autonomía, hoy, curiosamente, hoy, hoy me he hecho un regalo esta mañana y me, me he visto en casa, eh, Tierra y Libertad, de que no lo hace? Nada más. Y bueno. Eh, nos, recuerda, nos recuerda la época autónoma de, de los compañeros, de los compañeros en, en, la, en la guerra civil y, y bueno, todo lo que se pueda aprender y desarrollar en torno a la autonomía llamémosle autonomía, autogestión, autogobierno bueno, buscar, buscar el buscar el, el buen gobierno desde abajo. Que sí, bueno. Algo así, luego igual se me ocurre alguna cosa. Una cosa, es que igual para que tú podamos saberlo, eh, Pedro también forma parte de Pasaje Seguro, que es un colectivo que lucha por el derecho Estamos... a un tránsito seguro de los migrantes por Europa sí. y sí. participa todos Estamos los años en, en nuestro super representante, la caravana abriendo fronteras. fronteras. Vamos... es importante ¿Tú ves también el caso de los migrantes bien y él está en la lucha aquí en este? Nos vamos el viernes, nos vamos 10 días al a sur, a la frontera sur toda Andalucía recorremos CATES, CIEs y, oh, y demás siglas que se inventa el Estado. ¿Los, ¿Los CATES son? CATES, Centro de Acogida Temporal ah, extranjeros. de Extranjeros. O sea, el CATES es no, una comisaría de urgencia que montan ah. nada más que bajan los migrantes del barco, los ponen en un redil, bueno, como, como las ovejillas o algo como así. Y, y ese y empiezan a lo que se llama en Italia hot spot, que es un poco el punto de donde empiezan a ficharles, que firmen, que firmen rápidamente la carta de expulsión y luego ya veremos a ver, algunos se libran y otros no se libran de expulsión. Y bueno, en definitiva nos vamos, es eh, un movimiento muy guapo, el de caravana todavía os podéis apuntar, por cierto. <risa> <risa> Lo intentarás un... yo mañana, apuntará alguien seguro. segundo. Y bueno, 12, 12 días, eh, te robo un minuto, no, no, hacer nada, la publicidad nada. de caravana, 12 días, eh, de 12, días, 12 días, de bueno, 250, este año, 250 personas recorriendo pues eso, eh, plazas, cies, cates, eh, eh, estamos, vamos a estar en Ceuta, en la frontera, en el Tarajal, vamos a estar en Huelva, en los asentamientos chabolistas de, de la gente que está allí, los migrantes que están recogiendo a la presa en condiciones bastante deplorables. y, y En fin, el año pasado estuvimos por, por, por Italia, Timiglia, Sicilia, sí. llegamos a Riace, el año anterior hicimos frontera sur Melilla y el año anterior Grecia. Bueno, ahí va, okay. sí. e, insisto, os podéis apuntar <risa> todos, es una experiencia, vale, la ficha bella, de lo que, es una experiencia muy buena. Bueno, eh, soy Alicia, eh, soy de aquí pero vivo la mayor parte del año en Estados Unidos, en Colorado. Y bueno, estoy encantada con la vorágine y todas las actividades que hacéis y sobre todo con el prisma transnacional que hay, todas las oportunidades de aprender de Latinoamérica, que creo que es algo que necesitamos muchísimo aquí. Y soy profesora en una universidad y doy clases normalmente de, de lengua, pero también de cultura. Y una de las clases que he dado es sobre la globalización, los efectos de la globalización en las sociedades hispanohablantes y tiene un poco que ver con, con la tesis que hice, que es sobre migraciones y, y los paradigmas postnacionales okay. eh, en España. Entonces me, ha, me interesa aprender sobre esos nuevos espacios sociales en que se negocia lo, lo local y, y lo global y diferentes formas, porque aunque... Eh, pues he aprendido, ¿no?, en, encajo dentro del marco de lo peninsular, digamos. Yo quiero tener y aprender algo más amplio y poderse lo ofrecer a mis, a mis estudiantes, ¿no? Increíble. Entonces, por ejemplo, cómo afecta en México, hemos estudiado en clase cosas sobre las maquilas, por ejemplo, cosas de ecocrítica, no sé, o sea, ahondar sobre esos espacios sociales que no encajan dentro del nacional. Vaya, bueno. increíble. Bueno lo mío no es nada interesante Todos todos toman, señores eres, y estas señoritas porque yo soy ya. solamente una jubilada que estoy Ole. haciendo antropología y Ole, me rechifla por entretenerme y porque me chifla. Pues Entonces me interesa todo, todo lo que sea cultura y, y me atrae muchísimo Latinoamérica, México. Me intriga muchísimo también y bueno, estoy encantada con asistir a la charla. ¿Y su nombre? Elisa. ¡Elisa! No lo he dicho. el Sí, sí, sí. Se desnombró ya nombre. Se desnombró Elisa. Elisa, muy bien. Bueno, yo soy Nieves soy también fan de la <risa> y, y, y, y pero bueno, fan porque me lo demuestran y, y, y entonces es, es un sitio que siempre nos trae eh, gente de allá para contarnos cosas de allá que estamos aquí en, en demasiado en autonomía <risa> en ese sentido entonces ha sido una aproximación para mí de una manera muy, muy clara con ganas de... Con, con, con ver que se puede explicar otras formas de vivir y otra manera de explicar los, los pueblos y bueno, interesante y todo eso lo de la autonomía, lo de las cosas, yo soy muy descreída, no sé si nada sirve para algo pero mmm, lo que sí me parece que es un derecho que, eh, que ahora mismo pues ni siquiera se tiene ¿no? las pequeñas cosas que se quieren hacer de manera autónoma están legisladas con un ente más general y tal, con lo cual solamente por el hecho de estar tan prohibido pues, pues habrá que, que mirarlo bueno, yo soy Carmen, soy también parte del colectivo de la vorágine y bueno, en concreto, porque todo lo que hacemos me interesa, obviamente eh, en este caso en concreto, en este seminario eh, bueno, yo conozco experiencias de otros países México no lo tenía como tan fichado pero la verdad es que tenía ahí como un pequeño atrape desde que pues leí un libro que hemos editado nosotras Feminismos a la Contra, que hay varias mexicanas Ahí. y varias de ellas hacen referencia en concreto a Chiapas, alguna cosita más, no pero como la forma en la que te lo cuentan ellas, eh, como un relato súper realista en realidad, de qué es lo que pasa y qué es lo que se tienen que enfrentar, pero um, de todo el libro a mí me resultaba como lo más esperanzador, no como el hay alternativa. ¿no? Entonces, como uno de los planteamientos puede ser Chiapas, eh, otras experiencias mexicanas me parecen como pues eso, una alternativa legítima y esperanzadora a lo que parece que es eh, el marco único que es el Estado-Nación, ¿no? Entendemos que con todas las, las resistencias, luchas, problemáticas diarias a las que se tienen que enfrentar, pero bueno, o sea que ese pequeño grillo de esperanza es el que, el que a mí me motiva como para seguir aprendiendo y conociendo también experiencias. Bueno, yo soy José Luis. <risa> Y realmente de la autonomía, pues, tengo poca idea, he escuchado hablar de los casos de México, no tenía ni idea, la verdad. Aquí hubo un caso en Mani Marina vela pero no sé hasta Marina qué punto Vida. es equiparable o no. Y sí que me interesaba desde, pues, como decía Pedro, de las utopías, de que quizás si a nivel local, a nivel pequeño, se pueden demostrar ciertas utopías, y una vez que las ensayas resulta que ya no son utopías, sino que son reales y se pueden estropelar, al resto de la sociedad y cambiar las formas de gestión social, económica y más a través de experiencias locales. Increíble. Bueno, yo soy Beto, Beto Paredes. Eh, soy mexicano, eh, tengo una formación académica corta. Estudié estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México pero realmente me desempeño como periodista hace 10 años y los temas que he estado investigando, cuestionándome a partir de... tienen que ver con, eh, principalmente, los intentos de comunidades de diversos tamaños, de diversos procederes, por eh, construir procesos, pues no sé si llamarlos alternativos, pero sí definitivamente distintos... ...a lo que es el modelo del Estado-Nación. Eh, México tiene una pluralidad étnica compleja que, que está muy relacionada con estas experiencias pero bueno, en definitiva es una de las líneas que he estado trabajando desde los últimos 10 años, junto con otras que permean ¿no? todo el tiempo como es la desaparición de personas, eh, la violencia que desencadena asesinatos, desplazamientos, eh, y bueno, también respuestas organizativas. Entonces, ese es un poco lo que he estado haciendo hasta ahora. Eh, llevo invitado a la vorágine pues, a hacer toda esta serie de eventos, que es la presentación del proyecto de, de Ostula, el proyecto fotográfico. Este es un taller, seminario, charla, mesa redonda, este encuentro que, que también me propone Paco, este y finalmente se proyectará un documental que no tiene aparentemente nada que ver con esto, pero que es sobre Cuba que se proyecta mañana en la tarde. Y ya los comerciales los haré al rato. Con Pedro luego podéis aliar. Ya ya. gente sí, para la caravana y tú para el documental. Entonces, bueno, eh, les agradezco mucho su presencia a cada uno y a cada uno de ustedes. Me parece muy interesante eh, lo que están comentando porque ya es entrar en la materia importante, ¿no? Eh, voy a plantear algunas cosas y quisiera plantearlas para que a partir de ahí generáramos una, pues no sé, un diálogo, una intervención directa, ¿no? Y, este, pero un poco para aterrizar esto que han comentado de manera a lo mejor general o inicial, respecto a algunas cuestiones que estuve reflexionando en particular para este seminario sobre el tema de la autonomía. Bueno, para empezar, la primera idea es que la autonomía como tal, como concepto, como idea, no es una idea acabada sino que en función ni un, ni un horizonte político determinado, cerrado como sistema eh, entonces es muy variante muy variable eh, lo cual nos deja la posibilidad de adecuarlo a nuestro contexto pero por otro lado tener cuidado y precaución para no llamarle a todo autonomía entonces esos son como eh, las dos caras, digamos, que yo creo más comunes de este concepto y que es importante que las discutamos ahora, ahora que las platiquemos, eh, porque tiene que ver con cómo vamos a analizar las experiencias de mañana y cómo le vamos a analizar las experiencias en nuestro contexto cotidiano a partir de ahora. La idea es generarnos una idea común que nos sirva en la vida cotidiana. Entonces, sí si quiero dejar claro que la, que la idea de autonomía es, es esto, es una serie de relaciones muy complejas eh, que tratan, a mi entender, de desarrollar una organización social eh, que cumpla con las expectativas y con las necesidades de vida que plantea un grupo humano específico. Eh, puede ser grande, puede ser pequeño, puede ser mediano, pueden ser varios a la vez. Pero bueno, ya, ya iremos viendo. Creo que la idea de autonomía desde la perspectiva eh, mexicana, sí se plantea, una de las vertientes sí plantea la separación y la ruptura con, el, con la idea del Estado-Nación. Eh, lo cual me lleva a esto que platicabas hace rato, ¿no? de um, yo no me había planteado la posibilidad de una organización fuera del modelo del Estado-Nación, y es importante darnos cuenta porque eso es una cosa muy común, en, muy normal. Nuestra historia como Estados-Naciones tiene relativamente poco tiempo, no no... Eh, ni siquiera son 500 años pues en la historia ¿no? es mucho menos. Y, al menos y bueno desde América Latina es todavía menos eh, y además tiene que ver con la ineficacia inmediata de, de las promesas de los, de los Estados Nación como sistemas organizativos que permitirían el bienestar de la población eso no ha pasado o ha pasado para unas personas, pero para la mayoría de las personas no. Entonces, ahí también hay una discusión muy profunda sobre el carácter del Estado-Nación. Si realmente son eficaces o no, si han estado ausentes o no, eh, y eso también tiene que ver con, con cómo entendemos esto. Eh, si voy muy rápido o sienten que me enredo, me dicen y... Y desenredamos porque... Eh, la otra cosa es que hay una, hay una intensa discusión relacionada con la autonomía que tiene que ver con lo colectivo y lo individual. Es decir, muchas veces se relaciona el trabajo colectivo, las colectividades respecto a un proceso autonómico y sin embargo, ahí se entra siempre en la contradicción respecto a qué tanto el individuo tiene es autónomo respecto a la colectividad y qué tanto no, y cómo las colectividades pueden generar autonomía sin que la individualidad se desaparezca, se diluya. Entonces hay como varias discusiones inmersas en esto. Eh, otra idea importante es que en México las autonomías son una fase o, han, o han, se han desencadenado a partir de procesos de levantamientos populares, sean armados o sean civiles, pero han tenido que ver con la fractura del orden existente, en pequeño, en mediano o en gran escala y entonces la reconstrucción o el replanteamiento de, de, de una organización social específica no ha sido como un tránsito natural ha venido a partir de una ruptura eh, violenta y que ha tenido buenos o malos resultados eso ya es una valoración pero si sí se, se ha planteado así entonces bueno estas son como las ah bueno, lo otro es Precisamente la, lo que se relaciona con estos levantamientos que tiene que ver con el carácter violento, con el carácter armado o no, en qué medida se pueden defender los procesos autonómicos de eh, pues de todo el poder del Estado que es básicamente como su antagonista. Entonces bueno ahí. He soltado algunas ideas <coughs> concretas, pero siempre tomando en cuenta eh, la realidad de la que parto. Entonces a partir de eso me gustaría tal vez que ustedes me contaran cómo se entiende la autonomía o cuáles son ideas sobre la autonomía desde aquí, desde estos contextos y así podemos ver si hay algún tipo de vaso comunicante, y por ahí podemos entrar. ¿Nos parece? ¿Alguna, alguna sugerencia de qué significa para ustedes la autonomía? A ver, en estos, eh, en estos momentos, o en estos tiempos, en, en Europa, en una sociedad tan, tan civilizada, tan, eh, la autonomía... <coughs> La palabra autonomía ha perdido, yo creo que ha perdido muchísimo, muchísimo valor, muchísimo contenido, no es más que una forma, una forma de, de, de estructurar de, de estructurar el, el gobierno de, de los países, de los estados, pero sin, sin mayor contenido. Creo que tenemos, el, ayer te pregunté, ayer, cuando vimos las fotos, te pregunté, ¿te acuerdas que te pregunté que la comunidad de Michoacán de la que hablabas de cuántas personas se componía? Y me hablabas de 5.000. Aquí eh, yo creo que te, tenemos un, eh, mucho, mucho. Tenemos también todavía más inconvenientes para, para poder recuperar eh, autonomías, autogobiernos, autogestiones en el sentido de que vivimos en, en muy apelotonados mucha gente. Entonces eso es otro un, un problema añadido a más me parece. Yo les quedaría la idea que tú has dicho que, que me parece muy interesante el, del momento fractura, o sea, como te no diga son reacciones a, a la fractura del Estado o el, una subversión ante un estado de las cosas. Al final si vemos los momentos en los que ha habido procesos de autonomía ¿eh? pues, en, en el Estado español, algo ¿eh? no en Europa que, no, que, no, que no Tiene mucho que ver con esas fracturas. el momento de intento de construir un modelo diferente basado en autogestión, en autogobierno, en asamblear y demás, durante la guerra civil, fíjate ese gran debate de las izquierdas en la guerra civil, ¿no? Uh -huh. Es ganamos la guerra de la manera militar, ortodoxa, vertical, y después ya vemos qué hacemos, que era el Partido Comunista, o... La guerra es una oportunidad de fracturar todo el orden establecido y construir otro orden asambleario más que antes y senarquista. Quizás fracasar. Una cosa porque decía, o sea, el otro que no, pero bueno, punto de debate. Pero luego la transición, lo que aquí se llama transición, que, que igual Turdieta, claro, es como el momento glorioso, ¿no? es, es, es, es el gran modelo que ahora está en cuestión, pero hasta hace 3 4 años no se podía hablar mal de la transición, era como meterte con Dios o algo así. En la transición surgieron lo que se llamaban los movimientos autónomos. Los movimientos autónomos era gente, normalmente de ideología anarquista, que eh, creaba espacios autónomos fuera de. o que intentaban estar fuera del Estado. Y eso, eso involucraba todo. Eran centros sociales ocupados, que ahora llamaríamos, ¿no? Que en sí. aquella época se llamaban centros autónomos, que eran autónomos en todos los sentidos. Por ejemplo, la mayor investigación, el mayor desarrollo eh, en tecnología de comunicaciones alterna al Estado se dio ahí. O sea, el movimiento, en aquella época no se llamaba hacker, ¿no? Pero consiguieron construir eh, sistemas de comunicación propios, antenas propias, de redes propias, o sea, fue súper interesante. Y ahí lo conecto con la otra idea que tú hablabas de lo individual y lo colectivo. En ese momento el movimiento autónomo era realmente colectivo, o sea, había una idea de colectividad contagiosa. Esa fue una, la otra eran las ecoaldeas, o eh, que eran de autonomías, pero aislándote, ¿no? Un montón de experiencia más de autosostenibilidad y tal, aislada. Ahora hay centros sociales. Pero ya sería colectiva, no está tan clara, creo yo. Esta es una opinión, ¿eh? Creo que es más, una, bueno, varias personas se reúnen deciden salirse hasta donde pueden. Normalmente cuando son muy jóvenes después se vuelven a incorporar al sistema. Salís <risa> o sea, del sistema un tiempo en un centro social ocupado y bueno, tener su espacio y está bien. Pero creo que no hay mi sensaciones, es que no hay la misma, eh, eh, ¿cómo diría? La misma gana de contagio que podría haber en los años 80, ¿no? Y para terminar diría que el, el Estado-Nación, que como lo hemos inventado en el occidente, pues lo tenemos muy controlado, aquí deja muy pocos espacios, o sea, aquí es irrespirable. El Estado decide sobre todo estar en todo, te tiras un pedo y llega a alguien que te multa, y si no tienes miedo a que te multen, entonces funciona igual. Eh, hay, hay un control brutal, ¿no? Entonces, esa delegación que hacemos entre el Estado de decir la soberanía es del pueblo, pero se si la externalizamos y ustedes la gestionan, ¿no? Eh, es es a casi absoluta, un poco con, con Pedro. Y no hay un momento de fractura. Eh, suficientemente bestia, sí, sí, sí. aunque ya es violencia lo que ejerce el Estado, pero para que la gente. En, la, en el 11M, en el 15M, perdón, el 15M parecía una fractura, pero en realidad era una fractura de la clase media. Entonces, es una fracturita. Porque no decían queremos otro modelo, o queremos otro gobierno, decían democracia real ya. Que el Parlamento funcione mejor, no se ponga la plata. Eh, denos servicio, en el estado bien estamos en el monte, pero nadie decía que queremos autogobernarnos o queremos. Y por último, el caso de Marina Leda que has comentado tú, pues, A súper interesante. No se pues, termina, el SAD. El Sindicato de los Trabajadores es un municipio de referencia, es un gobierno municipalista dentro de la estructura del Estado, porque no puede estar fuera de la estructura del Estado, pero que aplica un modelo completamente diferente y que no solamente funciona. ¿Cuánto lleva de ¿28 años? años? No, no, lleva mucho. Allí no hay problema de vivienda, nadie tiene problema de vivienda, eh, todo está cooperativizado, todos son cooperativas, ahora es un modelo que, aunque sí hay un modelo de decisión comunitario, es bastante ortodoxo. ¿no? Pero es el único ejemplo que yo conozco en el Estado, eh, en un municipio de ya un tamaño. En tiempo o sea, y, en la vida, y tampoco contagia. O sea, no viendo contagia. la validez, de él, no contagia. No, no. contagia, genera. genera ellos, ellos empezaron con la toma de tierras, que fue una estrategia del SAT de siempre, de recuperación de tierra. Eso lo siguen haciendo. Y a pesar de que. Eso lo dice mucho, pero, ¿no? A pesar de que tú miras al SAT y a, a mañana dirías, Yo querría ir allí. Pero nadie lo hace superando sacrificios a la individualidad, por eso me parece muy interesante el punto que tú decías con la individualidad y el colectivo. Con eso yo termino. ¿Quisiera comentar algo? Sí, se pues, habla aquí de una manera de, de autonomía, pero yo quería vincularla un poquitín a grupos étnicos o así, en este caso pues, a la comunidad gitana, por ejemplo, que eh, mantiene cosas distantes pero luego el Estado le atrapa porque en su vulnerabilidad necesita las viviendas, que le den el permiso para los mercadillos, etc. Aunque, más, aunque sí que mantienen eh, un identidad. algo de identidad autónoma sí. Sí. que por otra parte de nosotros le hemos perdido mucho sin tener que, que revelarse porque no es un pueblo que se haya revelado nunca con el uso de armas. Vamos, algo para saltar. <risa> sí, bueno, eso. Bueno, pues pero... eso, y en México, a veces también son cuestiones étnicas que se defienden un poco más porque ya tienen una identidad. identidad. Autónoma. Sí, pero una, una aportación, es una manera de ver o mi conocimiento con la comunidad gitana: es que sí, es una, se puede hablar de una autonomía, pero es una autonomía autoritaria. Deja, deja de Y Marina, Porque... de la, que no ha cambiado de alcalde, pero no vamos a hablar de eso. Pues he dicho que es un modelo bastante ortodoxo, sí, sí, he dicho suavemente, es un modelo ortodoxo del líder, líder sí, sí. que, que ¿De mantiene al sí, línea. Sí. Quizá pues no lo Sin ponerlas buenas o malas, pero que es un sí. poco. No, no, ha no, mantenido no, algo, algo. Tienen, un, sin llegar a todos sus propias leyes, su manera de resolver cosas, su autoayuda, están muy pobres, pero no piden créditos, ¿eh? se lo hacen entre ellos y tal. Eso eso es interesante de verlo, ¿eh? como el grupo superviviente. Sí, sin valorar, si es el sí, no, claro, o no, claro. sin llegar a. Ese momento de ruptura que estabas hablando, no sé si igual estamos mezclando aquí. Pero no sé si es el intento de forzar ese referéndum en Cataluña y ha forzado, han intentado que haya un momento de ruptura también, debido a no lo sé. Porque no, es, no son casos parecidos ni tienen que ver con autonomía, son Estado contra Estado, ¿no? Estado más en contra Estado-Nación, ¿no? o un futuro Estado-Nación. Pero ahí la gente igual sí que pide autonomía y esa, esa autonomía no es la que estamos hablando aquí. Lo no, que pasa es que cuidado porque, con el nosotros aquí tenemos un término por autonomía, ahora sí, sí, por eso la democracia es. muy alterado. Es por eso decía antes las comunidades autónomas. Las competencias la, autonómicas, sí. la autonomía y sí, tal, y eso, eso es simplemente una distribución. Eh, de gasto, gasto, no, no, eso no, de es, nada. por eso yo, ahí quitamos esa ecuación porque si no yo me.. No, pero es importante que esto que ha señalado Emanuel porque esa es precisamente una, yo creo, una un desgaste del término de autonomía o de las ideas sobre autonomía, que nos puede llevar a concluir que la autonomía realmente es esto, es lo mismo en la distribución del poder, que en México existe, no le llaman autonomía, pero por ejemplo, cada región en México, cada Estado, tiene una constitución, tiene sus leyes, pues tiene un Congreso, eh, puede emitir leyes que solo son aplicables en su demarcación, en fin. Hay todo un sistema eh, federal y que eh, le da relativa autonomía a cada estado para eh, mejorar o empeorar las condiciones de vida. Entonces, cuando yo cuando digamos esta parte es, es importante desmarcarnos de esta idea de autonomía para entonces entrar en una autonomía que tiene que ver con la posibilidad de Transformar las condiciones de vida, que ese es uno de los motores fundamentales, por lo menos de las autonomías en México, de transformar las condiciones de vida para mejorarlas. Condiciones básicas. En su momento, y, y mañana lo podremos repasar, el zapatismo eh, estableció demandas muy concretas. Están las demandas como eh, techo, salud... Trabajo, eh, libertad, justicia, democracia, educación, eh, autonomía también como demanda, aunque su ejercicio... Entonces, son demandas muy concretas que tienen que ver con la vida cotidiana de comunidades, de una población en fin. Entonces, esta ruptura que se hace eh, con el Estado, lo que hace es romper, digamos, la gente que se propone construir la autonomía, viene de un proceso de ruptura con el Estado porque no encuentra en el Estado una organización que responda a sus necesidades como población. Y lo que encuentra, sobre todo, y eso es ya más acotándonos a México para ir aterrizando, es una presencia excesiva del Estado. El Estado no se ha ido, no es un Estado que falle, tiene presencia totalmente pero de una manera distinta a la que funciona. Eh, entonces esta ruptura es, es decir, este modelo de organización no nos ha servido nunca, no nos está sirviendo ahora y no nos va a servir después. Entonces, ¿cómo le hacemos para generar una organización que eh, que llene los espacios de la vida pública y de la vida íntima. Por eso menciono lo de la cuestión colectiva y la cuestión individual, porque la autonomía no solamente es un proceso hacia afuera, implica una transformación radical y de tajo de todo el quehacer eh, de las personas. ¿Qué pasa? Que cuando hay, por ejemplo, eh, que estamos acostumbrados a delegar las actividades hacia las instituciones del Estado. ¿no? Eh, hay un ministerio que se encarga de la salud y todo lo que tenga que ver con eso. Hay un ministerio que se encarga de la educación y todo lo que tenga que ver con eso. Y así podemos ir analizando cada una de las secciones de, del Estado-Nación y cualquiera. No hay diferencia realmente. Entonces lo que estamos acostumbrados es a no participar o a limitar nuestra participación al momento de las votaciones. Y la otra participación tal vez, y eso ya es cuando somos muy participativos, es cuando este, hacemos alguna crítica entre los círculos de amigos o bien eh, participamos en la organización vecinal. Pero eso yo creo que ya es un límite muy extremo de participación. Porque estamos acostumbrados a delegar, pues va a haber alguien que se va a encargar de eso, ¿no? Y lo que implica la autonomía es una, serie, es, es una concepción de responsabilidad impresionante. En donde nosotros para conseguir lo que, lo que queremos, ese horizonte, esa utopía o esa serie de utopías... Tenemos que en, salirnos del espacio de confort y tomar cartas en el asunto. A veces en nuestro espacio íntimo y a veces en el espacio público. Y aquí siempre voy a ir de un lado a otro porque tomo como base la premisa de eh, lo, ¿cómo era? Lo, lo, privado lo privado es público y lo público es privado en ese sentido, pero también porque es un acto político. Entonces, eh, es difícil, es difícil en, en experiencias concretas entender cómo una persona está dispuesta a, eh, eh, a realizar ciertas cantidades de tareas por encima de su, en, en su tiempo libre. Entonces, la autonomía cambia toda esta concepción de tiempo libre, tiempo de trabajo. Eh, en fin, podemos ir analizando muchas. me gustaría hacerlo más con experiencias concretas porque ahí podemos ver realmente hasta dónde las personas se involucran o no en, en un proceso de autonomía, de construcción de la autonomía, constante construcción de la autonomía pero sí es, sí es creo que es importante tener esta cuestión como muy, muy clara, ¿no? Eh, hay una fractura respecto al Estado-Nación y hay una necesidad de construir un modelo organizativo distinto que por lo menos contemple la participación constante de sus integrantes si eso puede llevarse a cabo en, un, en una escala mayor o menor <risa> dependerá mucho también de la formación y de, la, de, de cómo nos estemos este, pues, autoformando porque donde ya no hay Estado, teóricamente hablando, en ese momento es difícil saber en dónde no hay Estado, eh, somos nosotros los responsables de crear una cultura, de crear un horizonte grande en donde, si alguien tiene prácticas que no abonan a la autonomía, en lugar de reprimirlo, se puede trabajar para cambiar esas, esas, esas actitudes. Sí, más o menos va quedando este, estas ideas. Eh, sobre el tema eh, específicamente en México por ejemplo, de lo étnico pues sí ha sido es decir, la, la clase media mexicana no ha roto con el Estado, básicamente porque se beneficia intensamente de él, en todo eh, han sido las comunidades indígenas las que mayor, en su mayoría en su totalidad se han eh, organizado nunca se han desorganizado en realidad han fortalecido su organización porque tienen estos elementos de identidad indígena y eso les permite una cuestión constante de resistencia hacia distintos agentes desde el Estado pero también en lo específico a diferentes intereses, ¿no? entonces la, las comunidades indígenas cuando tienen esta conciencia y cuando reconocen su identidad como miembros de un grupo eh, y que pueden trabajar juntos y que quieren trabajar juntos para no verse afectados suelen organizarse y ahora en los últimos 25 años han estado nombrando a, esta, a este trabajo político autonomía no es una cuestión que haya pasado antes en el, en el nombramiento, en las prácticas sí, desde hace mucho tiempo. Pero la autonomía tiene esta cuestión de la referencialidad hacia ellos mismos como protagonistas de la historia. Entonces, son los pueblos indígenas los que están más proclives a esto. No solo son los pueblos indígenas los que pueden... Eh, luchar y organizarse eh, con este horizonte de autonomía. Creo que lo más interesante sería que indígenas y no indígenas, mestizos, afrodescendientes, en fin, todo mundo tuviera la posibilidad de reconocerse en un grupo y poder proponer su propia forma de organización. Eso fracturaría el Estado. ¿Y por qué queremos fracturar el Estado? Por lo menos en México, además del control constante, lo que ha generado es, es muerte, es proyectos de muerte. Entonces la autonomía como idea contra el Estado-Nación tiene que ver con la reproducción de la vida. Eso es más o menos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguien quisiera comentar algo? Bueno, yo creo que la, la violencia en México o en otros lugares, en Guatemala... Sí. Palestina, Honduras, eh, eh, Colombia, por supuesto. Lo que ocurre es que cuando hay violencia directa es mucho más evidente eh, y la reacción quizás es mucho más contundente porque es que te está jugando la vida física de manera inmediata. El Estado, yo creo que es igual de violento en todas las... El Estado-Nación... Voy, voy a poner apellidos. Sí, sí, sí, por... Estado-Nación-Occidental-Capitalista. Claro, ha habido otro modo de Estado y el Estado tiene unos apellidos. Se eh, problemas patriarcal, ecocida, eh, pero ya, ya como capitalista incluye casi todo y icono occidental. Eh, el, el nivel de violencia que ejerce aquel el Estado contra nuestras vidas es brutal. El problema es que lo tenemos naturalizado. O sea, el problema es que la mayoría de la población considera que es normal que el Estado te violente y que tu única capacidad de decisión, por supuesto la participación aquí no se contempla, está delegado, desde que naces. Tú delegas, tú naces y ya firmas un cheque, el famoso contrato social, el pinche contrato social, ya firmé, ustedes hagan, ¿no? Me recogen la basura, me organizan la escuela, me... tal, ¿no? Eh, desde que entras al, al, al colegio, tú estás siendo violentado, en cualquiera de las dimensiones, en tu identidad sexual, en tu, si, si llevas un ritmo de aprendizaje diferente, o sea, no, y es un tú. Porque la, en la lógica de la instalación está la homogeneización. ¿no? La homogeneización. Y, el, y, y quería comentarle dos cosas que han dicho que me hacen fundamentales. Uno, el tema del espacio privado versus espacio público. Esa es una, esa es una imposición del Estado Nacional Occidental que es brutal, que yo creo que es lo que ha hecho muy difícil subversiones aquí más, más, más poderosas. Cuando se da la última subversión poderosa aquí, que es la, la subversión durante la guerra civil. Precisamente lo que hace es romper la dicotomía público-privado, ¿No? O sea, la casa no es una, un fortín donde tú puedes hacer lo que te dé la gana. Claro que tienes libertades individuales, pero llevas responsabilidades con la comunidad, con tu familia con un montón de gente. En el libro que decía Carmen, aparece muchas veces el tema de este de, mientras lo que ocurre en la casa sea un entorno de propiedad privada de quien sí. vive en la casa, tenemos poco que hacer. Sí, sí. Entonces, al final de lo que tú estás hablando, andamos un montón de cosas que manteniendo un nivel de... porque al final yo he apuntado aquí, tú, tú que estás diciendo o no yo lo estás diciendo, pero yo estoy intuyendo. Ajá. Para que una autonomía, una comunidad se vaya construyendo, que hay una retoma del control territorial, importantísimo, Important. o sea, el territorio lo controlo yo y tengo, para eso tiene que tener territorio. Aquí tenemos propiedades, no tenemos no. territorio. Eso es una diferencia abismal. Pero también en México siempre bueno, habido propiedades. Yo sé, pero aquí, aquí que había un concepto de.. Es igual, aquí había un concepto de tierra comunal, por ejemplo. Mm -hmm. en, en cualquier pueblo de Cantabria la gente tenía su casa, su finca, pero luego había una tierra comunal, sí. un bosque comunal, que se gestionaba de manera comunal y que permitía además regular un, un montón de cosas. Es. Eso es lo que Ahora. Pero no, no, no, no acaba de cambiar la ley es... y entonces lo que era el bosque comunal que sigue existiendo ahora se llama bosque público. Al hacerlo público lo meten a la propiedad del Estado y al hacer propiedad del Estado es eh, concesionable, licenciable o alquilable. Se ha encargado hace dos años el último bastión que había de tierra comunal legalmente Entonces control de tierra, control de la economía, por tanto, Importa ayer te preguntó Pedro antes de ayer, ¿no? ¿Qui ¿quién controla los cultivos como muy importante? Eh, control de la justicia, claro. porque claro, si la justicia te la impone de afuera es la, la mundial. O sea, no, no, hay, no hay un debate comunitario de, oye, ¿cómo arreglamos las cosas? Lo que tú decías, si alguien no está respondiendo a ese acuerdo comunitario, ¿qué hacemos? ¿Lo metemos a la cárcel o buscamos otro mecanismo? Uh -huh. eh, control de la educación, claro, el, el estado Nacional occidental se basa en un sistema público, universal y gratuito de educación. A mí siempre me parece un chiste, o no siempre, pero de hace unos años me parece un chiste que la izquierda reclame un sistema público universal y gratuito de educación, porque es la manera de extender una idea de la vida, ¿no? que es lo que se hace aquí. Y por último, un tema que aquí nos da pánico, vete, o yo siento que nos da pánico, que es el monopolio de la violencia. ¿Quién tiene monopolio de la violencia? ¿qué te da, el, estado. ¿El, estado? el Estado. o en este. Yo la primera vez que fui a uno de los casos, tú vas a votar mañana de Cherán, ¿no? Uh -huh. Yo la vez que fui a, a Chirán yo conocía de guerrillas, ¿no? Que la guerrilla es la estructura o, m, típica de, de la izquierda occidental que se quiere tomar el Estado, ¿eh? normalmente. La guerrilla nace para subvertir el poder, tomar el Estado y cambiar todo de arriba. Y yo la vez que fui a Cherán me quedé en shock cuando con las autodefensas que para mí claro mi referente m, m, colombiano era autodefensa y para militar, ¿no? Bueno, autodefensas de Cherán, que son? La gente de la comunidad que toma el monopolio de las armas, aquí nadie más tiene armas, las maneja la comunidad y decide, y es para defensa, nosotros no queremos invadir al pueblo al lado, queremos que no nos jodan. Es claro, un elemento, aquí, aquí sigue un escándalo, aquí si a alguien se le ocurre decir, no, ¿sabe qué?, la policía municipal ya no va a tener las armas, lo vamos a tener nosotros, aunque sea en el pueblo de 25 habitantes, <risa> o sea, ya es un terrorista. Pero todos esos elementos que son retomar soberanía delegada, no serían posibles, no, es una pregunta que diciendo, sin ¿sí? esas otras cosas. Ruptura de lo público-privado, ¿sí? Cor sí, sí, sí. corresponsabilidad, una cosa que he apuntado, ¿no? Corresponsabilidad, participación con todos los problemas que genera. Yo creo que no estás contando un mundo ideal, ¿no? Sino, no, es bastante complicado, es bastante complicado. Claro, eh, entonces, solamente hay que señalar eso, que si tú puedes decir, vale, retomamos el control territorial, armado, justicia si no hay esas otras rupturas internas, yo creo que esa construcción había fracasado ya, ¿no? o sea, no, no habría, no habría un recorrido. Pues, digamos, habría fracasado porque de otra manera no es posible plantarse como, como una alternativa. Por ejemplo, en esta cuestión de la tierra eh, es interesante en medio que existen diferentes regímenes de jurídico, ¿no? La ley para concebir la tierra de, del, del territorio nacional entonces eh, existe el territorio la tierra comunal pero también hay una figura muy interesante en la cual no me voy a detener mucho porque es complejo que es la tierra ejidal el ejido es una cosa que nació de la revolución mexicana que es básicamente que es una dotación de tierra que los campesinos tienen para producción bajo su título de propiedades, y son para ellos, y hay ejidos que son de tierra comunal, es decir, que no se pueden vender, ni comprar, ni rentar, y hay otros ejidos que son, eh, pues sí, vendibles, básicamente. Entonces, durante muchos años, los campesinos tenían, y las comunidades y todo, tenían tierras comunales, grandes extensiones de tierras comunales, y el otro régimen era la, propiedad, la pequeña propiedad. Están prohibidos los latifundios. Eh, entonces, a partir del año 92 hubo una reforma de la Constitución en donde la tierra ejidal, si se quiere, puede cambiar de régimen y entonces ya puede ser vendible. eso es una estrategia... Del de si estado quiere, para. Si quiere quién, si, se quiere. si quieren los campesinos. Ajá. Entonces crearon un. No es un instituto, pero digamos un programa. Que es un programa que se llama Procede. En donde. Bajo el, la premisa de que si tú quieres, tu campesino que tienes 10 hectáreas. Dices, ah, pues yo la verdad, yo quiero eh, contarlas. Tener mi título de propiedad, tener todo un mapeo, pero entonces al hacerlo se utiliza el PROCEDE. Pero el resultado de esa medición es que cambia el uso de suelo, de tierra comunal a tierra ejidal con posibilidades de venta. Entonces mucha gente fue engañada diciéndole, no, vamos a medir tu tierra, te voy a entregar un título de propiedad y no pasa nada y después les compraban las tierras y entonces decían no, bueno, pero se supone que eso es nada más un préstamo sí, sí, es un préstamo ¿Te vamos a dar una indemnización por ese préstamo de las tierras pero en realidad era una compra-venta y bajo ese engaño se instalaron minas se hicieron grandes eh, megaproyectos de infraestructura carreteras se vendieron tierras a, a empresas extranjeras, en fin, se desestructuró el campo. Tomando en cuenta que México es un país agricultor, no industrial. Entonces, eh, existe este cambio de uso de suelo. Y la herramienta intermedia es, por ejemplo, declarar una zona con eh, área de, ¿cómo se llama?, este, natural protegida. Y entonces, ah, bueno, pues entonces resulta que este bosque que antes era comunal y que todo el mundo lo protegía, ahora es una, este, pues ahora es una tierra, un área natural protegida en la que ya no podemos estar, pero el Estado tiene el control total. Y si nosotros damos cuenta, empieza a vender, empieza a dividir, a seccionar. Entonces. Por ejemplo, ¿por qué el control territorial es importante? Porque las comunidades en México se dieron cuenta de este proceso y de este cambio y decidieron ponerle fin. ¿Cómo le pusieron fin? Recuperando las tierras. Por la vía de los hechos. Lo intentaron jurídicamente. La comunidad de Ostula, por ejemplo, inició su juicio agrario en 1964. Inició un juicio agrario para la restitución de tierras que estaban siendo ocupadas por invasores, que tenían otros intereses. Eh, este año, volvieron a darle una sentencia negativa a la comunidad de Ostula sobre la propiedad de sus tierras. Es como la quinta sentencia negativa que le dan. Para ellos, está bien, siguen su curso legal, no tienen un abogado, tienen un excelente, yo creo que es el mejor abogado agrario del país, Este lo veremos mañana hablando porque es, es un personaje muy particular, pero aún así la, la, la comunidad dijo, bueno, pues no nos hacen caso, aquí tenemos a este grupo violento, a este otro, a este otro, y todos son el mismo porque son amigos y detentan el poder político y el poder criminal, pues a la mierda, vamos a tomar las tierras. Eh, de hecho en la asamblea este, en la asamblea donde se decide la recuperación de las tierras un comunero preguntó voy a decir una, una cosa muy vulgar pero perdón eh, dice bueno levanta la mano y dice que a ver con es tu participación? yo, yo tengo una pregunta este, ¿qué se necesita para recuperar nuestras tierras? No, y le contesta la asamblea pues muchos huevos Ah, pues yo traje dos kilos, así que vamos. Y, este, y entonces ya fueron. Pero esa decisión es la que cuesta trabajo. O sea, cuando nosotros nos si nosotros nos imaginamos o nos tratamos de imaginar, no aquí, no en la cotidianidad, sino integrados a un proceso de resistencia que puede ser en la ciudad, que puede ser en el campo, que ni siquiera tiene que ser indígena, que es la, porque la identidad también se construye entre personas que comparten un mismo espacio, una misma cultura, eh, no, es solo, no, es, no es étnico, digamos, no, no es una raza. Eh, y tomamos la decisión de decir, bueno, pues si viene la policía, los vamos a enfrentar. Y si se si llega a esa decisión, hay que prepararse para eso. Tal vez esta grabación no hay que... Me, me pueda meter en un, con la complicación, pero no, todo no al contrario, no hay que cortar nada. Okay. No, yo qué, a mí... Oh, okay. Yo no <risa> tengo ningún <risa> problema. Y te sigo muy dramático, a ver me pilla. No, pero bueno, a mí no, bueno, o sea, yo no tengo miedo ni de la cárcel, ni de... Pues, a mí me la, me la suda, yo ya, ya pasé en cárcel, ya maté con mis bueno, no, amigos, ya, ya no hay ningún problema por eso pero es esta parte, saltar hacia un, un, como pasar una frontera nueva, eso cuesta trabajo, eso cuesta trabajo, pero mucha gente ha tenido que hacer eso para salvar la vida. La utilización de las armas, por ejemplo, es otro de los temas polémicos, uno de los temas polémicos en México es realmente la recuperación de tierras y la ocupación, y la no aceptación de, de la de compra-venta, ¿no? De tener su tierra como compra-venta. Ese es un, un, no un escándalo, pero es una cosa que muchas personas dicen, ah, pero ¿por qué estos, estas personas no quieren vender su tierra? Si podrían ganar mucho dinero. Nada. Y lo otro es el tema de las armas. Las armas sí es complicado, pero a mí, por ejemplo, no me gustan las armas. Lo que me dicen en varias comunica, comunidades es que ha sido la única manera de mantener a raya a los cuerpos del Estado para que no ingresen a las comunidades a matar, a violar, a, a eso. Que es a lo que llega la policía, el ejército y la marina a muchos de los territorios en México. Es decir, si 4000 mil personas se paran frente a un pelotón del ejército, para pidiéndoles con banderas blancas que no disparen, que no ingresen, el ejército y la marina y la policía ataca. Ataca y mata gente. Entonces, la única manera en la que no es cuando esas 4000 personas tienen una organización suficiente y un control territorial y la misma capacidad de fuego. Y entonces la gente dice, ah aquí ya no podemos ingresar a matar, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que a mí me impresionan mucho. Por ejemplo, el zapatismo, desde el 12 de enero de 1994, no ha disparado una sola vez, pero no ha depuesto las armas. No ha depuesto las armas porque sabe que en cuanto lo haga, le van a caer 100.000 efectivos del ejército y van a destrozar todo sin embargo tiene, tiene un control territorial ha sabido mediar esto es una de las cosas importantes que veremos ya como una experiencia lo adelanto, la construcción real de un proceso autonómico en donde el poder bélico está separado del poder político y se subsume a las decisiones de la colectividad eso es muy impresionante yo creo que es la única experiencia que conozco en donde realmente el poder de las armas no está por encima de las decisiones de, eh, de la gente. Que se ha logrado en menor o mayor medida en México, hay que, hay que analizarlo, pero realmente la gente no ha encontrado otra manera, lo ha intentado todo. Manifestaciones, eh, actos políticos, huelgas, bloqueos carreteros, de todo y no se ha logrado y a veces son peticiones o sea, por ejemplo el proceso de autodefensa en, en Michoacán en algunos momentos ya ni siquiera pensando en la autonomía ni nada ha sido por favor nosotros estamos dispuestos a pelear contra todos estos criminales para que dejen de violar a nuestras mujeres en nuestros pueblos esa es la realidad que vi. entonces frente a eso pues si la gente dice bueno pues vamos a pelear no hay otra opción pero no significa que las armas sean un eje fundamental para la construcción de la autonomía son más bien una pues sí, una particularidad de cómo ahora se defienden procesos autonómicos Y entonces no hay que negarlas pero creo que poner el acento ahí puede desviar la, la pues la atención de por dónde sale, no? Y, y, y ha causado polémica, efectivamente, o sea, en México también, pues sí, pero pero cada vez menos, ¿eh? cuando dicen, ah, pues es que estas poblaciones se han levantado en armas y han combatido, ya la gente ni lee esas noticias, ¿no? O sea, no es, no es algo nuevo, algún comentario. Pero porque es habitual, ¿se sigue produciendo? O... Sí, eso sí. La misma táctica que el narcotráfico, que también se arma para defender lo suyo. Es que el narcotráfico es el Estado. Sí, ese es el tema. Ese es el problema. Ese es el problema. Pues también se arma contra son? Estados y contra todos. ¿Qué? Sí, sí. Claro, pero ahí la reflexión que, que hacía. O lo, no sé, lo que estaba pensando es hemos conocido un modelo tradicional de levantamiento, de alzamiento en armas. Eh, o sea, igual que ha habido una... una imposición de un modelo de Estado de nación occidental ha habido un modelo de imposición de tácticas subversivas contra el Estado nación. Sí. Es decir, en Europa se, nos inventamos una forma de subvertir el orden que era cambiar un Estado por otro, básicamente. Un Estado capitalista terrorífico, un Estado socialista maravilloso, utópico, tal, tal. Y eso provoca una forma de utilización de las armas, a mí tampoco me mí, ¿sí? Que ha impedido que las comunidades fueran dueñas de las armas también. Cuando yo la comunidad no digo meco, digo nosotros. ¿eh? Que, de, que aquí, si no tuviéramos una relación tan clara entre armas en manos del pueblo y ETA o Terrayure, o eh, de otro gallo cantaríamos. Pues. Pero que aquí nos va a costar décadas superar el trauma de que armas no en manos del Estado es en manos de un grupo guerrillero, de élite, porque uno, uno de ser una élite, ¿no? la élite lectivo, por ejemplo, el detective con el número de gente que decide. Eh, ¿Cuál es el camino que tenemos que tomar? Y lo hablamos de la es muy interesante. En Colombia ninguna comunidad se podría plantear ni de broma armarse. O sea, okay. no existe esa posibilidad en el horizonte porque el, el condicionamiento de la grilla ha sido tan fuerte que armarse significa identificarse con ese modelo. Entonces, Hacen lo mismo, uh -huh. a pecho es cubierto. Uh -huh. Las consecuencias son gravísimas, pero son brutales no hay dos modelos iguales, en México es posible quizás porque, aunque ha habido experiencia guerrillera claramente, pero la, no, la guerrilla ha tenido un papel menor. No, y, y la ¿no? última guerrilla con un papel importante es el EZLN que cambia las normas, cambia la lógica que conocíamos de la guerrilla. Es es decir, vale. que también eso, imagino que lo veremos mañana, pero, pero es bien interesante cómo también nos toca desde las izquierdas, desde los proyectos alternos y tal, Cambiar la regla del juego y cambiar el imaginario. No sé si. Te, te en el loco un poco. ¿no? Yo tengo que preguntar, o sea, el, el momento de ruptura está claro, ¿no? Es que en, la, en la confrontación, pero la gente ya estaba organizándose y estaba ya organizada, y tenía su territorio y estaba eh, en proceso de organización, por lo menos, ¿no? Para poder. ¿O no? ¿O han, ha habido de todo? Ha habido de todo. Mira, por ejemplo el zapatismo tardó 10 años para, para consolidar esa fractura, hacerla pública y entonces a partir de ahí, seguir una línea de trabajo constante, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Cherán, que veremos mañana, que es muy interesante, fueron tres años de violencia directa contra la comunidad, de ataques a su territorio, y de pronto un día... Aunque claro, ya en la investigación uno puede decir, ah bueno, eh, cierto grupo de gente ya había previsto o estaba platicando cómo organizarse, estaba, ¿no? Pero básicamente el proceso fue, en un día, la gente, las mujeres, decidieron eh, convocar a toda la comunidad a impedir el paso de los eh, talamontes, en este caso que los llaman, y frenarlos. Y después de eso se dan cuenta que los talamontes están apoyados y están protegidos por la policía municipal, pues también a la policía municipal la sacan. Y de ahí al presidente municipal y de ahí a los partidos políticos. Y entonces establecen un cerco a su comunidad y durante un año van platicando cuál va a ser su proyecto político. Entonces, pero no, no, no, no, no, no, no, tenían en la idea una, una, una noción, pero el momento de ruptura llegó así a las 5 de la mañana de un día específico y en otros casos pues, se, va se va cocinando a veces <coughs> funciona a veces no eh, es como muy importante no generar un modelo concreto uh -huh. una receta ¿no? una receta uh -huh. exacto no porque porque eso no se puede prever uh -huh. las sociedades somos tan o sea los seres humanos somos tan imprevisibles que en algún momento es como ¿Qué determina que el otro lo decían? Un libro se venda mucho o se venda poco. Ni puta idea. Puede ser la me el mejor de los libros, sí. pero no. No sabemos qué lo determina, ¿no? Y en cambio a veces se leen muchísimo. Bodrios, este. No voy a decir nombres, porque. <risa> pero, por eso es un poco esto, ¿no? No hay recetas. Lo que sí es interesante, esto que dice Paco de, en México la, la asociación de las armas, o sea, no hay un desprestigio de la guerrilla, por ejemplo. Todavía incluso, yo creo que podría caber la posibilidad de que surgiera un nuevo grupo armado y reivindicándose como guerrilla. Claro, tendría que ser muy, muy versátil en su discurso. Pero, pero todavía se puede pero porque no hay ese estigma que... Pero el... porque de... no hay esa este estigma tis... Tis no, no, no, no, y... y, y esa degradación. Esa degradación. <coughs> y de manera muy interesante la guerrilla fue combatida rápidamente y fue disminuida pues desde los años 70 las guerrillas, porque había 36 grupos guerrilleros. Eh, fueron combatidas desde los años 70 finales de los 50 incluso hasta, hasta ahora, ¿no? Entonces no ha tenido un papel como podrían ser las FARC en Colombia. Oye, y el Z, yo, lo, o sea, lo del EZLN es que realmente es una fractura con el, esta nación racista, la tal, pero es una fractura eh, desde también una izquierda. O sea, aunque era un movimiento indígena, por supuesto, pero sabe manejar un discurso de izquierdas re. O, Reinterpretado sí, sí, sí. Eh, y como utiliza herramientas de lo uno y de lo otro, lo hace ahí como un mix y, y hace una cosa que realmente genera un paradigma nuevo que nadie más ha sabido hacer, nadie más, o no sé si se ha intentado, pero como con la dimensión de receta, o sea, de eso, las armas por debajo de las decisiones civiles, aunque sean importantes, la construcción de ese modelo tan autónomo, eh, el, el propio discurso, ¿no? El, el discurso hacia afuera y hacia ha sido una cosa muy importante que tiene que ver con este carácter autonómico ellos no le han impuesto ningún modelo a otra comunidad y su discurso se basa en el respeto a la diversidad a la diversidad de formas, de tiempos entonces ellos siempre han aclarado esto no, Como, no queremos que todo mundo se vuelva zapatista nosotros nos levantamos en armas, pero bueno, ellos se levantaron en armas, no, no quiero hablar por ellos, pero ellos se levantaron en armas, construyeron su proceso, tienen sus ideas, sus formas y todo, y su territorio, pero no están imponiendo su modelo a ninguna comunidad, inclusive en las cercanías. Es decir, si hay comunidades que se si quieren integrar, comunidades cercanas, vecinas, que se quieren integrar al proceso bueno, es distinto pero ellos no van pregonando como el zapatismo como único modelo como, como vanguardia política ni como vía para la transformación de México no, lo que nosotros estamos eh, lo que ellos están como eh, propagando es la necesidad de que la gente se organice se escuche y tome en cuenta cuáles van a ser sus formas y sus tiempos para hacerle frente a las problemáticas que los llevaron a organizarse. Esa, es, ese, ese nivel de conciencia que tienen los zapatistas es una de las cosas que, que ha fortalecido su, su presencia, su lucha. Porque entonces no es la clásica guerrilla que dice, bueno, como tú dices, no, tomamos las armas y construimos el socialismo de esta manera. Y entonces eso va a transformar el país. Bueno, y si los demás no queremos... Es eso. Sí. Pero si tú haces eso y lo que haces es una lucha política para que la gente participe en donde esté, sin tener que asumir, asumirse y asimilarse a un modelo, es, eso rompe la, la dinámica de las izquierdas, ¿no? Incluso, incluso yo no sé si llamaría al zapatismo un movimiento de izquierda. De hecho, le el retoma de elementos. El retoma elementos, pero, pero ya hasta se está planteando eso porque ha superado la dicotomía de izquierda-derecha, que, que también habría que plantearla dentro de la autonomía. Si, si seremos de izquierdas o si, O sea, ser de izquierda se contrapone a ser de derecha, y ser de derecha se contrapone a ser de izquierda. Pero si esto va más allá, esa dicotomía deja de existir, o debería dejar de existir. Pero claro, eso es todavía la cultura política más este, no avanzada, avanzada, ¿no? Sí, pero ahora también es una herencia occidental, es el, el sí. pinche parlamento de la, la Revolución Francesa, que es que antes nadie hablaba de izquierda y derecha. Lo que tú decías antes que lo del Estado nacional joven, lo de la izquierda y de derecha también. Sí, sí, es, es muy.. Es muy otra cosa, capitalismo, no capitalismo, eh, no, bueno, eso es que otra dicotomía, ¿no? La... Pero tú puedes de izquierda y capitalista perfectamente. Bueno, hay varios gobiernos así. Eh, de hecho, <risa> de hecho, me quedan agujeros con la historia de las armas. Sí. Pero lo veremos cuando, cuando hay a que, que comprarlas, los... que tienes ya que meterte con los malos, a comprarlas, a traerlas, a tal, si no te condiciona a eso. Se las tira luego a también con ojito, porque claro, está muy bien ese respeto, quipas. pero si las tienes es por temor también a la disidencia y a la cosa. ¿no? no, porque las armas no se usan para el interior de la comunidad. Ya, ya, pues dicen todas. Yo, no, yo de fe... Y lo vimos, no solamente mi persona que estoy más contaminado, sino Pilar, mi compañera que es es eh, mi estupenda persona. Eh, no, decir, no, como, yo es me problema. puedo enamorar de, de una autodefensa, es más es difícil impresionante realmente, primero porque efectivamente tú dentro de la comunidad no ves armas. es todo perimetral, eh, la justicia en la comunidad se hace de manera comunitaria, hay unas normas sí. y entonces, ahí mismo te acuerdas que pues un tipo se había emborrachado y porque habían tenido fiestas por primera vez en el año, entonces estaban muy bien todos, a uno se le fue la mano y la borrachera montó la de Dios y al día siguiente, ¿te acuerdas que lo vimos allí el sudando la borrachera? La, la justicia que hacía que tenía que trabajar en el campo comunitario no sé cuántas horas y ahí estaban llevándole comida y bebida y un poco entre riéndose de él y de coña, pero el tío, pero el tío, no, le ningún calabozo ni nada. No, no, no, eso es. Y luego tenía otra cosa interesante que era el tema asambleario, es decir, como es comunitaria.. Los barrios de Cherán ponían, lo no, veremos no mañana imagino, pero ponen gente para la, esa, esa autodefensa y es eh, revocable inmediato. O sea, si, como es sí, sí. si la gente consigue caer con un arma, con se la la lo ha creído y ha tomado el poder y tal, fuera. O sea. Sí, hay un, hay un control muy, muy interesante y hay diversas formas de, de cómo gestionar, cómo administrar el tema de las armas, porque la, la violencia al interior precisamente de las comunidades previamente... Era esto, el presidente municipal tiene opositores, va y los mata o va y los amenaza. Pero en una situación distinta, en donde el horizonte no es el poder como tal, sino la resolución de los problemas constantes de la vida cotidiana, la disidencia se dirime en el espacio de discusión que se ha elegido. Generalmente son las asambleas o por barrios o generales, o, cada, cada experiencia tiene sus espacios distintos, ¿no? Pero entonces ahí hay una cosa bien interesante. La diferencia y la disidencia se discuten, pero hay un entendido de que se discuten porque quieren el bien común. Y ese es un elemento del cual no he hablado, que tiene que ver con el espíritu de la autonomía, que es el, el bien común, el buen vivir una cosa que, que va más allá de las diferencias entonces las armas no se utilizan para, para dirimir esto y tampoco están a la vista de hecho no, de hecho en las comunidades que se han levantado en armas es el lugar donde menos se ven en cambio bueno en la Ciudad de México en otros lados están por todas partes no muchas de ellas también son de recuperación o sea, de enfrentarse al crimen organizado y de recuperar. Pero también compran, ¿no? Sí, sí, hay, hay, hay, hay mercados también, ¿no? Este, que es la parte que todavía, pues genera dependencias, genera un vínculo todavía, eh, hasta que no se produzcan armas, básicamente. No estoy dando ideas. Pero... La conversión de los astilleros. Pero, pero, sí hay, pero sí hay un cuidado en eso porque precisamente se viene de situaciones muy complicadas en donde lo tradicional era asesinar o, o violentar o amenazar sí. al otro. No, no de la extrema sino hablando un poco de la participación. O sea, cuando aquí estamos hay que de la participación, o sea no participamos más que en el voto y en igual bueno, alguna vez que vamos a un comentario de un partido de fútbol o algo así, no hay participación alguna entonces allí eh, la participación es continua el proceso de participación en todo ¿no? el... sí, sí, sí, sí. y los procesos de decisiones son asamblearios siempre en, el, en esas comunidades, hay diferencias sí. entre comunidades me imagino Sí, sí hay, hay diferencias, o sea, no es un modelo de una... que se repiten todas cada proceso autonómico tiene sus espacios, pero la vida pública constante tiene que ver con la participación. Es decir, si yo tengo una tienda en Cherán o en Ostula o en el zapatismo, pues no es solamente mi tienda y entonces yo participo de la puerta hacia adentro. No, tengo relación con los de al lado, con los de enfrente, con los que pasan, con los que surten, con la gente, o sea, con todo mundo entonces la tienda también se convierte, puede convertir en un espacio de discusión, se puede convertir en, en un espacio de convivencia, y entonces a veces las tiendas no cierran porque están todo el tiempo activas, y hay como un proceso distinto, no, eh, no sé cómo decirlo, me gustaría enseñarles varios, mencionar varios ejemplos con cada experiencia que veamos, pero sí es un entendimiento distinto. No, porque, porque además a veces en algunas no hay elecciones, por ejemplo o las elecciones son cada tres años de una manera muy particular pero entonces no hay elecciones eh, porque han cancelado la injerencia del Estado también en ese aspecto No, el, no o sea, por ejemplo hay comunidades donde no ha habido elecciones para presidente en varios este periodos, ¿no? Y supongo que censo, entonces, estatal. No, no, no, no. Pero si hay elecciones internas. Pero hay, hay procesos de elección de autoridades internas. Eso Me dices no hay elecciones dentro del marco del Estado. Dentro del marco del Estado, ni partidos políticos. Entonces, pues no hay finalmente en un lugar donde no hay partidos políticos, realmente se siente muy bien. Este... No, que si son sociedades de participación social y del buen vivir, no pueden ser de derechas. Yo no sé de qué serán, pero de derechas no pueden ser. No, bueno, en el entendido de que las derechas, claro, como lo concebimos, eh, no, no son... De que sí, no, no, no, no, no. No puede ser. Otra cosa es cómo se Pero, pero simplemente... también se puede caer en el riesgo de sobrevalorar lo local. Como decir... Ah, bueno, pues la comunidad de Cherán es la mejor comunidad autonómica, es la que ha logrado los mejores procesos de elección de autoridades, es la imagen de la autonomía más eficaz en el país, por ejemplo, ¿no? Y entonces son los intachables los que nunca... No, como que en ese sentido, el riesgo es la sobrevaloración interna y entonces la pérdida paulatina de la autocrítica o de los cuestionamientos internos, de la discusión. Y entonces, también o sea, también hay que decirlo, ¿no? Al interior a veces cuando se da eso, salta mucho cuando a veces alguno de las autoridades eh, toma decisiones que empiezan a acercarse otra vez hacia el régimen de partidos políticos, hacia el... entonces dicen, a ver, a ver, a ver, a ver. Algo está pasando aquí, vamos a platicarlo, ¿no? Pero si sí hay alarmas que saltan. Pero si sí hay alarmas que saltan. Porque precisamente, si pues una persona de 40 años que entra en un proceso de, de construcción de autonomía como parte de un movimiento indígena en los últimos 10 años, tiene otros 30. En donde su cultura, su educación, sus referentes pues son jodidamente capitalistas y partidistas entonces, desaprender esa, esa situación tarda. ¿Se ha notado en el, el, el, la nueva generación de, de Chiapas en el territorio de Z, se ha notado un cambio? O sea, que haya gente que, que nació hace 25 años, Está. que tiene 25 años, ¿tú has notado una diferencia? La otra ventaja, digamos, el otro pilar fuerte del zapatismo okay. es que ya generó, al menos dos, ya se formaron al menos dos generaciones en la cultura de la autonomía. ¿Y tú cuando vas lo notas? No, ¿Te no te es, a hacer... en cinco segundos de se nota. ¿Y <risa> ha habido algún proceso migratorio de gente que se haya querido ir, hay gente que haya querido entrar en, entre comunidades? Sí, o, sí, sí. sí, sí. ¿Hay, hay... hay gente que dentro del mismo zapatismo migra, eh, y bueno, se va, o sea, no hay una, hay una coerción, ¿no? De tú no puedes salir, no, si quieres, migrar para adelante. Pero también está la posibilidad de regresar. Y hay gente que regresa. Cuando ve lo que hay fuera, dice... Uy". No, yo he conocido personas que, que se van... O sea, que dicen, no, pues yo quiero trabajar en el turismo, en Cancún. que Es como el, lo más cerca que se parece a Estados Unidos. ¿Qué fue a decir eso? Este, y entonces se van para allá a trabajar. Y regresan dos años después en... O oh, no, jamás me permitan volver a hacer Que sí está la <risa> Sí, o sea, realmente. Se, y hay unos que no regresan porque mueren. Yo conocí, tenía un amigo eh, muy querido, Ignacio. Y él era un joven de 21 años, 22 años, que, que tenía muchas inquietudes y quería salir a conocer, y bueno, veía gente que venía de fuera, y decía, ah, yo también quiero ir. Y, y pues, ¿qué implica cuando mucha gente de otros países van a una comunidad? Pues que la gente dice, ay, ¿por qué tanta gente viene y nosotros no podemos ir? También queremos conocer. Entonces, él decidió salir, se fue de migrante a Estados Unidos, y en la frontera, del lado de Estados Unidos, un grupo de estos este, patrióticos de Minutman los detuvieron a él, y al grupo con el que venía, y lo quemaron vivo. Hombre, pues es que para emigrar sí que hay que llevar armas. ¿eh? Sí. A ver, boca que hacer cosas. Claro. las que puedas. Que... Entonces, Intenso ya no pudo regresar. Yo te voy a hacer una pregunta más, como estamos aquí en la hora de la pregunta. En la hora. ¿Cómo ha afectado a, al zapatismo, probablemente también a la comunidad como Chile ha cambiado más exposición, pero digo, el zapatismo, la exposición internacional y nacional que ha tenido ha sido brutal? nacionalmente eso sé que ha habido tensiones brutales, con Iglesia tradicional, que ha habido mucha mucho tensión y tal, y hay un momento que ellos se, se cierran, ¿no? Un poco. Lo que quiero decir es, ¿se han cerrado o se cerraron en su momento porque le estaba generando mucho ruido toda esa mitificación del zapatismo y también esa, esa crítica durísima? ¿Cómo yo creo que Yo creo que más que, la, o sea, más que la crítica es la necesidad de respetar sus tiempos de decisión, de, de discusión, de, la, de, lo, de sus diferentes análisis y de toma de decisiones respecto el zapatismo tiene una característica importante que es que ellos después de tener ya un control territorial han sido muy autocríticos de sus decisiones y entonces en función de eso han dado pasos no como bueno, eh, construimos 38 municipios autónomos entre el año 94 y el 2000 3, 2002. Entonces ellos hicieron esta cuestión, pero había algo que no funcionaba, había mala relación con algunas ONGs, y entonces dijeron, vamos a cerrarnos, y de pronto surgieron con otra propuesta de organización, con una propuesta de relación distinta, a los caracoles, y entonces y a partir de ahí la, la, la cuestión cambió. Entonces como que ante un, previamente a dar un paso, o a lanzar una propuesta política, se cierran. Eso no se, se cierran en términos mediáticos. Eso no significa que no estén haciendo cosas, no se exponen. Cuidan mucho y de pronto un día lanzan algún comunicado, lanzan alguna carta, hacen alguna convocatoria. Eh, las críticas realmente, o sea no contestan a la o sea no entran en el juego de ah un político tal dijo esto le vamos a contestar no, más bien contestan cuando hay que contestar frente a escenarios de mucha represión cuando han aplicado procesos de solidaridad con otras experiencias de lucha cosas muy específicas ¿no? pero no a una no entran en este juego de eh, discusiones no con otros políticos más bien los invitan a, a discutir con, con argumentos. Sí, pero no te preguntaba, lo de si imagínate si Chelán se mostraba como espectacular, no sé qué, el zapatismo, al menos fuera de México, durante un tiempo era como como lo más. ¿no? Más bien es que ellos han invitado a que la gente vaya y conozca la experiencia. Pero, pues bueno, han tenido que más bien... Eh, mostrarse como lo que son es decir, en estos años hemos logrado construir este proceso de salud, este proceso educativo nuestros sistemas de justicia son estos, como tomar un control de eso para entonces mostrarlo de una manera tal que no pueda ser tergiversado o sea le abre las puertas a investigadores a investigadoras, a gente que quiere conocer pero se involucran en ese proceso. Y entonces, bueno, lo que hay es lo que hay, y la verdad es que lo que hay es muy bonito. O sea, es algo muy esperanzador en ese sentido, ¿no? Pero también se han mostrado atentos a las críticas, ¿no? Eh, y, y, y toman cartas en el asunto. Entonces, eh, por ahí va más o menos su actitud en cerrarse, ¿no? Una pregunta, y yo es que el zapatismo no lo conozco entre las comunidades zapatistas hay como algún... hay alguien que hace circular entre ellas pues experiencias, hay una especie de gobierno hay, hay un quienes, gobierno. Hay varios eh, niveles de gobierno eh, luego ¿cómo? realmente se trata de, de reformar el estado de otra forma sí porque sí. sigue habiendo un no es un solo gobierno pero de alguna forma están interconectadas no todas es, las comunidades viral, no, es horizontal, es, es la perdón, no es vertical eh, ¿Cómo se funciona? la entre las.? Funcionan como engranajes de distinto tamaño. Entonces tienen distintos engranajes, diferentes funciones y con eso van solventando. Es que ahora con lo que has dicho de proyectos de salud y demás, ¿hay alguna red que, que una todas esas.? Sí, eso sí. Me... Pero digamos, o sea, digamos sus... que la red común es menos densa que la que habría en un estado tradicional. Y menos, yo, la, total, yo creo ¿no? que es más densa todavía O sea, mucho más compleja Porque implica el cuidado De las decisiones que funcionan O sea, en el Estado o Nación Aquí tenemos un ministerio Y las diferentes cosas que se van eh, Que dependen de ese ministerio no Y que suban una el, dirección la escuela. Aquí la dirección sería Ah, sí y entonces, pero no hay una decisión, o sea, la escuela fulanita no tiene una asamblea para decidir cómo van a llevar a cabo su proceso educativo. Aplican un plan de estudios, que puede ser más o menos ad hoc al contexto, pero tienen una directriz específica nacional. En el zapatismo no. Entonces tienen que tener cuidado para que cada decisión de cada escuela, de cada comunidad, se ha tomado en cuenta en esa estructura de gobierno. Es muy complejo, es tardado, pero ha funcionado hasta ahora. Eso sí lo, lo quisiera mostrar bien eh, para explicar, ¿no? Cómo podría ser precisamente un, un, una opción o un, una experiencia concreta de cómo se organizan los caracoles, que son el nombre de las... Eh, pues sí, de las sedes administrativas, como le llaman ellos de las juntas de buen gobierno, tienen una... tienen, por ejemplo, carácter rotativo de sus autoridades, de sus miembros, funcionan a través de consejos locales, regionales, municipales, es súper... Eh, pero una vez que uno entiende la lógica de eso... Yo también entro a pensar lo que decías del bien común, que es decir, cuando tú ves las... las... Los procesos como bienes comunes, sino como algo que tienen que hacer profesionales. Cuando anda a jugar bien común, en la escuela o en el centro de alumnos solamente opinan los profesionales de la salud, ah, de eso la es otra cosa hay, importante. entrar en toda la comunidad que rodea ese lugar. Entonces, yo intuyo, que aquí, no aquí no hay, no hay no nadie profesional. profesional. O sea, es, no, nadie tiene ese saber científico que manda cómo tiene que ser la pedagogía. No, todo el mundo participa. Eh, hay 50% mujeres, 50% hombres. El turno es de tres años de las autoridades, de la Junta de Buen Gobierno, de todas, este, y no se gana ningún salario. Entonces, ese, ¿Son obligatorios estos eh, puestos a veces? Sí, sí, es obligatorio. es obligatorio. Entonces, en algún momento de tu vida, años te va a tocar de la comunidad, solventa los problemas de la alimentación, ¿no? del cuidado de la tierra, de... O sea, Siempre la persona que va a ser una autoridad. Eh, autoridad es como un hombre como que va a dar órdenes. No, la autoridad este, es el que, al este contrario, este. contrario, el que gestiona las decisiones no que se no toman de la población. Ese es el principio básico. Vamos a ver los principios de la autonomía zapatista, que muchas otras experiencias han ido retomando en la práctica, aunque no les llamen así. Yo quería preguntarles, eh, antes de seguir, eh, si hasta aquí hemos tenido como un panorama más o menos general. Bueno, yo tengo 10.552 preguntas. ¿Por que yo? yo mucha pero sí. Me hago, ¿no? Sí, pero vamos, muy bien, muy bien. Necesitamos ver ejemplos. Me pierdo un poco sí. en todo el, lo global. de. Yo es que no conocía nada. entonces. Pero bueno, lo importante es que tratemos de... Eh, hay varias ideas aquí que se han, no se han repetido, sino que las hemos dicho de diferentes formas. Pero bueno, la autonomía tiene que ver con eso, con una fractura frente al Estado, sí. con un carácter de participación y de responsabilidad, y con el, la, la necesidad de, de no imponerse, sino de construir formas organizativas voluntarias, que nos ayuden a resolver las, los problemas constantes y, y cotidianos, ¿no? O sea, no podemos plantearnos la autonomía para resolver el, el hambre del mundo, porque eso no va a funcionar, pero sí podemos plantearnos una organización autónoma para ver cuáles son los problemas de nuestro barrio, cercano. De, ¿no? Yo no quisiera decir que la autonomía funciona mejor a pequeña escala que a gran escala porque a gran escala también es, bueno, que es gran escala? no, Eso es muy relativo, pero sí tal vez creo que un organi diferentes organismos autónomos pueden generar un proceso autonómico a, gran, a, a mediana escala, por ejemplo. Y es algo interesante que podemos plantearnos, pero bueno, ese es un segundo nivel. Lo, lo que sí quiero dejar claro es como este piso común de ideas generales sobre autonomía porque yo quisiera hacer otra pregunta a ustedes, particularmente a Alicia, sobre, tú dices que vives en Estados Unidos, sí. en Estados Unidos hay una idea muy particular de, de no sé si de autonomía, pero sí de comportamiento distinto, que son estas reservas de pueblos indígenas, no sé si tú tengas algún tipo de, eh, que nos puedas compartir algunas palabras sobre eso, porque eso es un modelo muy particular que en México se ha propuesto, si quieres. Pues, la verdad que yo no, no sé mucho en detalle, o sea, yo sé que tienen así como sus propios consejos, ¿no? Bueno, también es como zonas de diferentes grupos, lo que es las las reservas es casi también como un espacio, digamos, económico que creo que la autonomía política pasa como un poco a segundo plano. O sea, están ahí como relegados y sus decisiones son bastante limitadas, ¿no? Pero sí tienen, por ejemplo, sé sí, consejos o tribunales ¿no? para juzgar algunos de los casos, pero siempre como restringido mucho por el poder del Estado. Pero bueno, tampoco ¿Hay como un conocimiento así generalizado de, de cómo funciona? Tampoco te puedo decir muy en detalle, la verdad, me gustaría, pero... No, no perdón, en no. el Central ¿no hay como un ministerio de asuntos? No sé si me suena a mí haber escuchado alguna vez. ¿Cómo? Una especie de ministerio, un ministro de asuntos indígenas, me suena haber escuchado. Sí, pues... Sí, puede ser, pero de hecho yo creo que en la última administración, o sea, les han quitado como mucho poder o fondos, o sea, se ha vuelto algo totalmente secundario. Y vamos, yo creo que tienen un poder muy limitado. Hace poco estuve en una de las celebraciones nuestras indígenas, un pauwa, uh -huh. y estuve hablando con, con una señora nativoamericana ¿no? y me estaba contando, por ejemplo, de todos los casos de criminalidad. Pues ellos, por ejemplo, el tema no tienen ninguna riendas en el asunto de la criminalidad, ¿no? Uh -huh. De defenderse contra la criminalidad de fuera, porque hay un montón de casos, por ejemplo, de mujeres desaparecidas. Eh... Y luego, pues, por ejemplo, eso, ¿no? Lo que, te decía, lo que te decía como estructura económica. Las reservas son unos lugares muy tristes en los que a veces no los centros de donde se genera la riqueza son, por ejemplo, lugares como casinos o, o cosas así, que bueno, o sea es una reserva, ¿no? pero participa del sistema de fuera. O sea, realmente no, no hay esa autonomía económica, pero me gustaría poderte decir ¿no? Lo que pasa es que ese es un modelo muy interesante que se discutió mucho con él, esta reivindicación, eh, ya explícita de defender la autonomía y de construir la autonomía y en México eh, varios de los políticos propusieron eh, ah, vamos a hacer reservas vamos a hacer reservas para que los pueblos indígenas tengan su tierra, sus decisiones, no sé qué y ahí les hacemos sus leyes y entonces los relegamos a una clase distinta y, y, cuando los, y entonces los indígenas dijeron no, a ver, espérense. Es que lo que nosotros queremos no es estar fuera, sino sí. pertenecer y que nos, digamos, tener esta posibilidad de decidir cómo organizarnos, pero no para aislarnos, Dentro. sino para estar en convivencia y en relación con el resto de la sociedad que siempre ha visto a las comunidades como, eh, como un problema, como algo aparte como algo que tiene que modernizarse entonces te preguntaba por esto porque precisamente en México se aprobó una ley indígena que le llaman, que es una cosa pero aquí la aprobó el Estado Sí la aprobó, es un camino interesante hubo una serie de negociaciones entre el zapatismo y el Estado en el año 96 eh, los acuerdos de San Andrés que son los acuerdos que se firmaron en el... En ese año, el 6 de febrero del 96 se firmaron. Apenas dos mesas de, de diálogo de las, otras, de las siete que se tenían contempladas. Pero de esas dos mesas, resulta que planteaban una, una transformación de la lógica del Estado. Una transformación radical al, al proponer que los indígenas no fueran objeto de derecho sino sujetos de derecho lo cual los pone en el mismo nivel que el resto de los ciudadanos entonces eh, aparentemente se aprobaron esos acuerdos pero luego, y se llegó a una ley que le llamaban la ley COCOPA que es la ley de la comisión de concordia y pacificación que se estableció entre miembros de los asesores del zapatismo y miembros del estado mexicano y llegaron a una propuesta de ley, que aparentemente ya estaba aprobada, o sea, era solamente el trámite de pasarla por la Cámara de Diputados y luego la Cámara de Senadores. Pero resulta que el presidente en algún momento dijo, ah, pues no, resulta que no les voy a permitir ni siquiera eso. Y entonces sacó una contrapropuesta. Todo esto pasó a lo largo de varios años. El ZLN salió a las calles de México en una primera etapa, hizo una, un recorrido por eh, la mitad del país, promoviendo que se aprobaran la ley eh, COCOPA, la ley que les permitía ser sujetos de derecho. Y entonces construir sus instituciones de gobierno, de seguridad, de educación, de salud a partir de una cosa muy importante que son los usos y costumbres, y que ya veremos a qué usos y costumbres nos referimos con eso. Entonces hubo una discusión, si abrirles la máxima tribuna del país, a los indígenas, en fin. Eh, finalmente entró una comisión del zapatismo a hablarle a los mexicanos a través de eh, la máxima tribuna del país, ¿no? en, el Sena, en el Congreso de la Nación. Y hubo discursos, hubo cosas muy impresionantes de eso, porque realmente el trabajo que hicieron los compañeros fue muy, muy, muy, muy relevante. Pero al final, pues los diputados y los senadores aprobaron la otra ley. Y ya, se modificó el artículo 2 de la Constitución. Se hacen algunas modificaciones, se reconoce el carácter pluricultural del país, a las comunidades indígenas, pero en la vida de los hechos es jodido. Y la intención era esta, hacer reservas en donde se les iba a destinar a la aparente, al aparente control de su territorio, con leyes en las que tampoco participan y con nula o poca capacidad para dirimir los asuntos de justicia o de... Entonces, el modelo que se tenía en México eran las reservas de Estados Unidos. A eso es a lo que le llamó autonomía. ¿Y ¿En ese momento de la ley, perdón, en ese momento de la ley, ¿había violencia en ese momento en Chiapas, en zonas, o no era un momento de no violencia? Pues siempre ha habido violencia del Estado. La presencia militar ha habido. Lo que pasa es que el zapatismo se ha mantenido mucho como... No disparemos, no rompamos este acuerdo de tregua. Y si bueno, si hay vuelos, si hay sobrevuelos, si hay ataque del ejército, tenemos observadores internacionales que son los que están llevando todo una un registro, pero no hacen denuncias públicas, pero no atacan. Eh, entonces este, siempre ha habido esa violencia, no, hay grupos paramilitares y un montón de opciones. Pero este es el otro, el otro modelo, es decir, cómo el Estado, y esta es la otra cara de la autonomía, que es un poco lo que ya nos han dicho, cómo el Estado asimila la idea de autonomía. Y la asimila de una manera brutalmente rápida. La asimila, la burocratiza, y en un 2x3 ya tenemos que, ah, este... Esa es una cosa muy importante que no hay que tener eh, de lado Sino que es central Que el Estado-Nación este, Tiene la capacidad de absorber todo Y regresarlo en un modelo aparentemente bondadoso Aparentemente libre Pero profundamente generador de dependencia Y eso también ha pasado en México con comunidades que empezaron, eh, influenciadas por Cherán, por ejemplo, por esta experiencia que veremos mañana, y que terminaron en la total división por peleas internas, por dinero del Estado. ¿Qué pena que hay en la fortaleza del proceso político o no? ¿O la solidez del proceso político a la hora de resistir esos, esa capacidad de absorción? Yo sé qué es brutal la capacidad de absorción. Pero es más fácil absorber experiencias que no están débiles, que están en Claro, no tienen un proceso político interno fuerte, pero su discurso es este, ¿no? Nosotros somos indígenas, no, no, no, no. tenemos derecho al recurso de no sé qué, no sé cuánto. Y la plata. Y la plata, o sea, el, el, el aceptar... O sea, porque para el Estado es muy fácil decir, bueno, pues, si lo que quieres es dinero, te voy a dar tu recurso monetario, tu recurso directo, ya, pero siempre... Las letras pequeñas del sí, ¿no? contrato son las que terminan por poder eso. Que es como ¿Y? a otro nivel también, que nada tiene que ver, pero también todo el proceso que se está viviendo en Barcelona, de espacios que podían estar ocupados y que se están cediendo de diferentes formas desde el propio ayuntamiento de Barcelona, desde la institución, entonces la letra pequeña todavía no ha llegado también. Entonces es como todo ese proceso. ¿no? Porque se disfraza de una <risa> cuestión de vamos a negociar, vamos a dialogar, utilizan. Utilizan figuras que en nuestro imaginario político, y cultural, son de conciliación. Aunque realmente es una cooptación de los espacios, de las experiencias, del no reconocimiento de la historia de lo que ha pasado ahí y de control. En Madrid cuando llegó el Ayuntamiento, supuestamente del cambio, y supuestamente, lo primero que hizo el Ayuntamiento es decir los espacios ocupados, sí muchachos no hay problema lo vamos a organizar primero hagamos una, una asociación con un registro y luego ya no no queremos no es que si no no podemos hacer un contrato de cesión de no sé no, no sé qué no queremos contrato bueno pero se a muchos espacios sí. y a los rebeldes a los que dijeron no es que no entendido la jugada no vamos a tener ningún registro, los han echado con policía. O sea, hecha sí. Policía. Sí. O sea no, no les han dicho que bueno, vamos a negociarlos, no, no. O entréis por nuestras normas, por la letra no tan pequeña. Claro. Ahora somos simpáticos, somos gente progresista y queremos que tenga no Por sepatero. eso el de Barcelona todavía es como un proceso que está viviendo, porque a ver en qué desemboca eso. O sea, porque al final es lo mismo, pero como en otra cara también. Lo que pasa es que las mismas leyes la, no, no funcionan igual para todos los colectivos. Entonces yo <coughs> cada estaba pensando en Panamá, hay una ley. Es un lugar muy extraño pero tiene una ley eh, constitucional muy potente respecto a la indígena en teoría no Entonces, efectivamente otorga territorio reconoce territorio no otorga reconoce territorio reconoce autoridad propia reconoce legislación propia reconoce cantidad de elementos propios el único problemita ya sabes el capítulo de siempre no el, el subsuelo y el aire del estado es decir la minería minería y claro pero hasta la lluvia si sí, puede... yo veo los diferentes pueblos, entonces está el pueblo cuna, que tenía un proceso sonidísimo, una cosa de, asustadora, ¿no? De, esto por ejemplo, cuando llegué ese momento de la acción de la ley, dijeron, listo, hay que prepararse a 10 años porque no la van a meter. Entonces formaron a su gente de abogados, de no sé qué, pero va a volver y va a trabajar con la comunidad. Y tú vas al territorio cuna y realmente en autogobierno, en, perfecto, en permanente conflicto con la policía, en permanente conflicto con las autoridades y pero lo tienen y lo ejercen. Otro pueblo, el Nuevo hombre, con muchísimo más territorio, ha son incapaces. ¿Sí? Entonces eso estaba más rota la identidad, estaba más rota la comunidad, era gente migrante que iba a las temporadas del café en Costa Rica, no sé qué. Y los pilló como, ¿y qué hacemos con esto? Entonces los han comprado, los han dividido, los han machacado ellos, ¿no? Entonces, la misma ley. Sí, la misma ley se asume y se resiste la se eh, por eh, la de que están organizados ustedes. Es importante el proceso político interno, ¿eh? es muy importante. Y ellos tienen, por ejemplo, una figura muy importante en el caso de, de los es que la autoridad tradicional nunca ha dejado de ejercer. Entonces los sailors, que es son autoridad tradicional, están ahí y es como un vértice, brutal que permite que la comunidad se proteja, se, sí. se recoja. ¿no? En el, el caso no son... de los amigos, o sea tienen una supuesta autonomía, no es un poco lo que decías tú, de dar esa sensación falsa de autonomía, pero muchas leyes vienen desde, desde fuera ¿no? y son como, se presentan como concesiones, sí. pero en realidad es dándote las migajas y para ellos, que la tierra es tan importante, desde luego la posesión de la tierra al entendía nada porque por ejemplo en el caso este de Dakota del Norte que se habrá escuchado aquí todo claro. lo de los oleoductos que han cruzado pues tierras sagradas que ha habido un movimiento ahí de las mismas comunidades que se han puesto enfrente de las excavadoras un montón de activistas protegiéndoles no y al final qué han hecho no pues las leyes para que lleguemos a un punto de que incluso las manifestaciones Cualquier manifestación de protesta de una voz disidente se convierta en algo ilegal. En ese camino van, ¿no? Y luego, en el caso de la frontera, igual, los territorios donde quiere construir el muro, pues cruzan, ¿no? Grupos. Sí, grupos divide en grupos indígenas. No, pasa que se va viendo una historia brutal de este. Que son como las reducciones españolas. Exacto. Y la reserva es muy similar a la lógica de la reducción que hacen los españoles. Los concentramos, le quitamos la tierra, los concentramos en un sitio y los hacemos creer que es por su bien. Pero eso sigue pasando. No, pasa Ese es, es, es, es el modelo. De colonización. La reserva sí, sí. no es. No es un mecanismo de reconocer autonomía. Es una vez que te quita la tierra, te he jodido, te he terminado a los siete que quedan, os concentro y os permito hacer casino. Mira, esta, esta señora, por ejemplo, esta, esta bolina, me contaba, me, me contaba, dice, tú no veas la gente que ha muerto y se ha enfermado en mi comunidad por cosas que hacen a propósito ellos, cosechas que llevan, o pesticidas, contaba, o cosas sí, sí. que la echan a los ríos. Sí, sí. Y claro, es que no. No sale a la luz pública, ¿no? Sí, Pero, claro. pero unos casos escandalosos. Un poco como, como lo que ocurre también en la frontera con todas las zonas de las maquiladoras y todo eso, sí. la contaminación y toda la muerte que están generando. No, y bueno, bueno y además, entonces, luego tenemos, tenemos dos procesos paralelos respecto a eso, solo un, un comentario. Eh, la migración, por un lado, fractura comunidades brutalmente, pero por otro lado, esas comunidades que, que han sido fracturadas en lo concreto, en lo <risa> territorial a lo mejor sí. y en la población, de pronto cuando se encuentran en una situación de migrante sí. en Estados Unidos o en Canadá, se rejuntan se o sea, sí. y en algunas ocasiones vuelven a cohesionarse y a trabajar para la comunidad. ¿Cómo chaman? Todos los cheranenses que estaban ahí en, en San Luis, Missouri, en Los Ángeles, ¿no? se juntaron, se organizaron y empezaron a, a, a mandar dinero para el sostenimiento del movimiento. Y muchos regresaron. De hecho, varios que no habían ni siquiera nacido en Michoacán, se fueron a México y dijeron, ah, pues yo me voy a meter de guardia comunal. Y me meto, pero tú me hablas español, no, pues aquí aprendo. <risa> y se metieron. O sea, hay una identidad muy fuerte. ¿no? Que dice, eso este, este es importante, ¿no? La identidad es un componente importante para, la, para sustentar la autonomía. No me refiero a la identidad étnica. No, no, no. A la identidad, en la historia, a la conexión con la tierra, a cómo vamos a, a si nos reconocemos con un proceso social compartido y que lo que pase a esta mesa nos va a afectar a todos, pues entonces vamos a discutir todos y a defender la mesa, a, ¿no? es como, pensemos un poco así, que no importa eh, la religión o el color de la piel, o ni siquiera la lengua a veces, sino lazos mucho más profundos, que nos pueden ayudar a defender y a decidir en común cómo queremos que ese pedacito, donde vivimos nos permite el desarrollo de una, una vida digna el buen vivir yo quisiera terminar con eso no sé ustedes qué piensen ya <risa> y bueno nada agradecerles este la idea es mañana empezar a las 10 la idea mañana empezar a las diez sí, eh, unos minutos antes cafecito tal algo desayuno o de redes <risa> eh, Para... Y mañana veremos, veremos eh, algunos materiales en video o sea, como... ¿Vais a proyectar algo? Sí, aquí... Eh... Sí, sí, ilustra mucho, ¿eh? Bueno, fuera, fuera, fuera. No, no, yo voy a decir una cosa. Yo estoy feliz de que haya gente en el grupo que no conozca mucho del tema, porque no. eso es lo que nos permite hacer unas preguntas que, que los que podemos tener un conocimiento más no nos las hacemos, no tenemos claro. la capacidad de sorpresa. Mm. Y es un tema complejo. Y lo primero es sin imágenes... Porque si yo de ahora saco imágenes, inmediatamente se condiciona la reflexión a algo que nos puede impresionar o algo que nos puede desagradar o agradar. Pero si empezamos así, pues nos tenemos a nosotros. ¿no? Entonces, ya mañana ejemplos más complejos como es el zapatismo, del cual podríamos hablar un año entero sin parar. El seminario sería eterno. Seminario eterno, pero podemos sí ver algunas líneas fundamentales. Mostrarles algunos materiales de, de cómo es las comunidades autónomas del zapatismo. La experiencia de Cherán, que es una experiencia importante, que también tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, o que hay que analizar. Um, y a lo mejor, más en pequeño, otras experiencias o otras formas de cómo se ha resuelto esto. Pero, este... Pues yo creo que con estas dos experiencias y las dudas que tengamos, tenemos como para el día de mañana. Yo como que va a ser muy difícil mañana, pero como eh, entender que en estos casos de México la mayoría hay una raíz indígena en la jugada, pero que tratemos de pensar que puede no ser indígena, de ser la identidad, porque de verdad, si no, porque hay muchas movidas que hemos tenido con compas de aquí en Europa, así, ah no, pero claro, esos son los indígenas, ¿no? no ese es su rollo, ¿no? No, no. Se enfrentan a la misma bestia que nosotros. ¿no? Totalmente. Las mismas, ¿no? Entonces solamente que hagamos el esfuerzo de no decir... no anecdotizarlo lo indígena, ya, ya, ya. porque muchas veces nos pasa muchas cosas indígenas. Muchas bueno, pues muchas gracias.